Gracias a la hora de Urlingan vamos a poner en marcha un segmento del aire de esta generosa gente eh, que al que vamos a llamar La memoria es puro cuento, basado en algunos cuentos que esperemos que sean de su agrado. Hoy lo hacemos desde acá, desde un lugar emblemático de Hurlingham, otro día saldremos desde la estación, desde el Club Villate 6, y esperemos que sirva para algo, por lo menos para recordar. Bueno, hoy la historia nos convoca en un lugar emblemático para la ciudad de Hurlingham, que es el Hurlingham Club. Estamos en uno de los lugares eh, más emblemáticos de la historia de nuestro partido, y vamos a contar una historia que tiene que ver con los aeroplanos, con el principio de siglo y con algunas cuestiones que le pasaron a nuestros mayores en estos lugares que en esos tiempos eh, tenían otra fisonomía, era otra geografía. Hoy tenemos este, una avenida, la avenida Pavón, que en algún momento eh, autoridades municipales dijeron que era la obra más importante de Urlen. Nos vamos a remitir a 1910, eh, fecha emblemática, porque en esos tiempos se cumplían 100 años de la Revolución de Mayo. Así que nos vamos a abocar a leer algo sobre el aeroplano y el chancho negro. Como todo el mundo sabe, el año 1910 fue para los argentinos, especialmente para los porteños, un tiempo de despilfarro y de estrafalarios festejos. Los aeroplanos empezaban a volar por los lejanos cielos europeos y los organizadores, a cargo de recordarle a los argentinos los 100 años del primer grito de libertad por estas tierras, pensaron en grande. Ser el primer país latinoamericano en poner en el aire un aeroplano. Los tipos de galera y bastón explicaban la magnitud de la hazaña continental. Mientras sacaban del bolsillo de su chaleco flamantes relojes de oro con varias tapas. Una inversión, decían, a corto plazo. Montamos un espectáculo, decían, cinco mangos por cabeza y a la balanza. Para semejante empresa, trajeron del viejo continente a un precoz ingeniero, un tal Henry Bregui, de 21 años, apasionado por la mecánica, que llegó a Buenos Aires junto con su aeroplano el 8 de enero. Diez días después, Ricardo Poncelli, un playboy de la época, de 27 años, arribaba con su aparato. Pero veamos cómo lo cuenta Daniel Balmaceda, en su libro Biografía no autorizada de 1910. Poncelli se dedicó a revisar terrenos para llevar a cabo la hazaña. Descartó el hipódromo de Belgrano, pasó al de Hurlingham y luego al polígono de tiro de Campo de Mayo. En este último punto, el 30 de enero, una multitud se desplazó a observarlo. Viajaron en trenes expresos que partían de Retiro y solo paraban en Palermo, en Puente Pacífico. Los últimos dos vagones fueron reservados para autoridades nacionales y provinciales. La entrada del espectáculo costaba cinco pesos. El aviador italiano encendió el motor. Los integrantes del Aeroclub Argentino, surgido en 1908 cuando se intensificó el uso de globos aeroestáticos, eran los encargados de homologar el vuelo. Con ojos atentos, analizaron los movimientos del italiano a partir de que inició su carreteo hacia La Gloria. Pero no pasó de carreteo. El avión de 60 caballos de fuerza apenas se desprendió unos centímetros del piso y avanzó una distancia inferior a los 200 metros. Más que un vuelo, fue un salto. <risa> Cayó tan pesadamente como la manzana de Newton y se averió el tren de aterrizaje y la cola, la del avión. Lo suficiente como para impedirle intentarlo otra vez. Las autoridades, como es de suponer, ...no lo homologaron... ...y por si no alcanzara con la fiscalización oficial... ...estaba la voz del pueblo... ...que desaprobaron la acción. Apreviado por la inminencia del vuelo de su competidor Bregui... ...quien tendría su oportunidad el fin de semana siguiente... ...el domingo 6 de febrero... ...el italiano reparó la aeronave... ...y el miércoles... ...el día 2... Con público escaso, lo intentó una vez más. El avión no parecía dispuesto a recibir órdenes. Antes de que despegara sus ruedas del piso, un poste se interpuso en el camino y por culpa del choque, el piloto salió despedido y sufrió algunos traumatismos. Hay otra versión de este acontecimiento. Es una crónica del periódico El Progreso que desde el mismo titular marca una curiosa mirada sobre lo ocurrido. En tierras de Hurlingan correteó por primera vez en Sudamérica un aeroplano. Así titulaba el diario El Progreso este acontecimiento local. y se extendía en la nota Poncelli vino al país por iniciativa del varón Alfredo de Marchi y tan pronto desembarcó con su máquina del vapor Umbría, un biplano Boisin 60 lo trasladó a los terrenos del Urringan Club donde las autoridades del mismo habían puesto a su disposición el hipódromo y a construir un tinglado el aeroclub Argentino que agrupaba a los pilotos de Globo, el único medio aerostático en boga entre nosotros, había resuelto auspiciar los vuelos del piloto italiano, conjuntamente con la sociedad esportiva, acordando a ambas entidades el libre acceso del público para presenciar las demostraciones. De movida, hay dos cuestiones que no quedan claras. ¿Se cobraba o no se cobraba? estamos hablando de ver el espectáculo. La segunda es, si el pueblo desaprobó el intento de Poncelli, según Balmaceda, ¿cómo puede ser que el periódico El Progreso haya festejado el correteo del aeroplano? Balmaceda habla también de los trenes que partieron desde Palermo, pero veamos cómo lo decía El Progreso, nuestro diario. El tren expreso que conducirá ...al aeródromo, a, la autor a las autoridades nacionales y provinciales... ...al cuerpo diplomático y a la comisión directiva de la sociedad esportiva... ...partirá de la estación Retiro a las 4.30 pm. Con respecto al episodio de la demostración, el cronista del progreso se lució. Durante los preparativos... ...estimó el señor Poncelli que la pista de Hurlingham ...no era suficientemente larga para un decollage ...y decidió, previa veña de las autoridades militares... ...trasladar la máquina por tierra... ...hasta el polígono de tiro de Campo de Mayo. Puesta la proa contra el viento en el nuevo terreno... ...Poncelli inició el carreteo... ...haciéndolo en un trecho aproximado de 120 metros hasta desprenderse del suelo y ganar, generosísimo, 10 metros de altura. Cuando hubo salvado unos 200 metros en el aire, la máquina se inclinó sobre el costado izquierdo y tocó tierra, lo que produjo la rotura del tren de aterrizaje de algunos parantes y otras piezas de menor importancia, sin causar daño al piloto. Poncelli explicó que una racha de viento había soplado con alguna violencia, justamente en el sentido de rotación de la hélice y que, inclinando el aparato por esa causa, no había podido restablecer la horizontalidad del mismo, máxime teniendo en cuenta que la culpa de reacción de la hélice favoreció el fenómeno. El primer salto en aeroplano no hizo sino despertar el mayor interés del público y al mismo tiempo servir de acicate al ambiente aeronáutico, avivando por otra parte, en el aviador Bregui, el afán de un mejor desempeño. Jorge Newberry, presidente del Aeroclub Argentino, no homologó el vuelo. La comisión designada a tal efecto no vio lo que el cronista del de Progreso. El aparato nunca superó el metro 20 de despegue del piso. Lo que tendría que haberle reconocido esta comisión a Poncelli y por qué no al cronista del de Progreso la homologación de la primera zaraza de alto vuelo. El 6 de febrero la actividad se trasladó al flamante hipódromo de Longchamps, al sur del conurbano bonaerense, donde ese día se realizarían carreras de automóviles y, mot y motocicletas. El aperitivo de la tarde sería el intento del francés Bregui a las 17.35. Bregui se elevó a 25 metros de altura y realizó dos giros alrededor de la pista. ...mientras era ovacionado por la multitud. Sin embargo, el vuelo no fue homologado. Pasó que aún no estaban presentes todos los supervisores del aeroclub. A las 18.45 llevó adelante un nuevo intento. Dio cuatro vueltas a la, a la pista y a 40 metros de altura. ...y finalmente se convirtió en el primer aviador que concretaba un vuelo de aeroplano... ...en la provincia de Buenos Aires, en la Argentina y en América del Sur... ...superando a su madullado competidor. Hay algo que decir con respecto al hipódromo de Los Chamos. Fue consumido por las llamas del 3 de febrero de 1913... ...después de la cuarta carrera. Todo se debió a un final de bandera verde... ...que es la situación donde dos o más caballos... ...cruzan la meta y por lo ajustado queda en duda quién ganó. Cuando eso sucedió, un juez determinaba el ganador. El favorito de la cuarta carrera, premio Borrasca... ...era Agarrate pero el juez determinó que había sido vencido por Farfán. La furia invadió las tribunas y los más exaltados consideraron que el remedio era prender fuego las instalaciones con nafta de un automóvil que se hallaba próximo a la pista. Ocurrió cuando faltaban tres días para que se cumpliera el tercer aniversario del hito de la aviación en Sudamérica. Debemos remitirnos nuevamente al tema de Poncelli. El traslado del avión del Hurlingham Club hasta el polígono de tiro de Campo de Mayo. Tenemos que decir que esto era un sendero de tierra, como ustedes ya suponen, en 1910, pero esto era todo un humedal que era del Arroyo de Morón. Lo cual... ...hacía bastante dificultoso el traslado del aeroplano. Y fue aquí donde se desarrolló la tercera versión. Así que vamos sí. al cuento. El defraudado público de Hurlingham ...no pasó de un largo abucheo... ...después de aquel fallido intento de Poncelli. Es justo decir que en 1910... No era justamente un tiempo para andar haciendo lío. Los jefes de policía reprimían las manifestaciones como si se tratara de crímenes. El comisario Ramón L. Falcón, jefe de la policía de la capital, ordenó reprimir una manifestación del primero de mayo de 1909, causando 11 muertos y 105 heridos. Y al día siguiente reprimió a los obreros que acompañaban los féretros de las víctimas. En lo que se llamó la Semana Roja. En respuesta, el anarquista Simón Rodowiski lo asesinó el 14 de noviembre. En un crimen que conmocionó a la sociedad. Las organizaciones de izquierda justificaron plenamente a Simón. Un año y medio antes, el anarquista Francisco Solano Regis... ...había cometido un intento fallido de asesinar al presidente Figueroa del Corta. Hay una tercera versión de lo que aconteció aquel 29 de enero de 1910 en Urlingam... ...que descarta alguna falla mecánica del aparato... ...o cuestione la habilidad conductiva de Poncelli. Es cierto, no hay un solo documento que la sustente. Sin embargo, sobrevivió hasta nuestros días. Algunos testigos contaron lo que vieron a sus hijos, estos a los suyos y así. La leyenda suburbana se conoció completa en un asado de reencuentro. Esa fiesta que la gente hace para encontrarse después de 30 años... Entre cuatro o cinco comensales se logró reconstruir la historia a la que este cronista logró tener acceso gracias a la generosidad del Chango Belis. El relato no difiere casi en nada hasta la llegada de la oligarquía capitalina a la estación de Burlingame, donde se le unió la crema local, ...como en una procesión religiosa se dirigieron al lugar de la demostración. Los pibes lugareños miraban todo de lejos. Se acomodaron en las improvisadas gradas... ...y aplaudieron de pie cuando se asomó el aeroplano... ...en la cabecera de la precaria pista. El chango dice que... ...se lo contó su padre... ...que estaba entre los pibes que miraban la cosa desde lejos... Como todo el mundo sabe, son los niños los que conocen todos los vericuetos de campos y arroyos del lugar donde viven. Y ese día, un puñado de muchachos se escondieron en los arbustos altos. Lejos de los ilustres visitantes, pero cerca de donde despegaría el aeroplano. El aparato hacía un ruido bárbaro y empezó a venirse, cada vez más rápido, ...y atrás de nosotros se escuchó un chasquido fuerte... ...como el de la guadaña cuando corta pasto duro. El chango dice que eso se lo contó el coco cisneros. No lo vieron venir y pasó junto a ellos un chancho... ...un chancho negro, el más grande que habían visto. El animal corría a la par del aeroplano... ...apenas se veía por el pasto alto... Cuando el aeroplano parecía que despegaba, una sombra negra se colgó del tren de aterrizaje. La lucha duró unos 50 metros y la máquina titubeó. El chancho clavó el garrón y dejó un surco. El ala derecha se la dio y el aeroplano rodó como potranca que la pechan en el codo. El chancho rodeó los restos del aparato, olfateó al aturdido piloto y desapareció ...entre la Totora del Arroyo. Años después, dice el chango, que se lo contó uno de los hermanos frutos... ...en el boliche La Estrella, de Santos Tesei, También conocido como el chancho negro, por las apariciones nocturnas del animal... ...el payador Héctor Chaparro, oriundo de Carlos Sala, pulsó la guitarra... ...y dejó una milonga en el aire para siempre de la que solo se conoce un pequeño fragmento. Nunca debe interrumpirse la siesta de un chancho negro. Eso lo sabe cualquiera, la vaca, el hombre y el trueno. La cosa fue en un campito por el arroyo Morón. Una máquina con alas, dicen que lo despertó. todo este lugar ha sido el hábitat natural del chancho negro algunos dicen que es una leyenda otros dicen que es una invención de algún eh, afiebrado parroquiano de boliche la estrella lo cierto es que en estos días Dicen que lo vieron. Hay algunos personajes de acá, de Hurlingham, que transitan historias con el chancho negro. Probablemente haya ahí una conexión cuántica con este lugar. La Totora, el Arroyo Morón, el Hurlingham Club. Hoy, la avenida combate pavó todo todo esto tiene que ver con el chancho negro así que no se sorprendan si una noche cuando usted viene a caminar un rato se cruza con una sombra que desde el pasado lo saluda y es probable que le quiera contar qué pasó aquel 29 de enero de 1910